Hay un comunicador que es muy sarcástico y, y, y expresivo y dramático, y a la gente le gusta, a la gente le gusta eso, verlo, porque él es así. Y él hace pronóstico y muchas veces acierta muy bien. Él es muy conocedor de la política dominicana y siempre está enredado de, en lo que está pasando en los gobiernos y, y pronostica tal cosa y muchas veces se da por ejemplo en este caso en este caso el comunicador del Erasmus eh, mira lo que dijo y se está dando exactamente como él lo dijo así mismo como él lo dijo así mismo está pasando siempre Habrán perseguido por la corrupción, si no en este gobierno, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, porque siempre va a haber corruptos. La gente no corrige eso. Y miren exactamente como Deli lo dijo, que en ese momento que lo dijo, el presidente era el licenciado Danilo Medina y el procurador era el ahora detenido, Jean Alain Rodríguez. Así que vamos a escuchar lo que dice Deli Erasme. Adelante, señor director. ...que haya sido su acción. Todo el que hizo algo indebido va a caer preso. Y si no lo mete Danilo y Jean Alain, lo va a verte el próximo procurador que ponga a Danilo si se reelege. O el que ponga a Lionel si es el que gana. O el que ponga a Hipólito o Luis o David Collado. O la Marcha Verde si gana el gobierno. Lo mejor es que Danilo ponga esa gente a salir de eso. Que le metan sus cinco años, sus tres años, al que tiene responsabilidad. Y los otros que, se, que vayan para su casa. Y le quitan esa pesadilla de arriba. ¿Por qué la lista está hecha, señores? Y los casos están muy conocidos, todos con evidencia y prueba. Hay gente que va a tener que ir, en el proceso se va a demostrar que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos y otros se van a quedar. Uno va para su... Es que el que habló más claro fue eh, Ángel Rondón, señores. ¿Y usted tiene opción por el jueces? No, yo no tengo que objetar a ningún juez. El juez hace lo que hacen los jueces, el fiscal lo que hacen los fiscales y los acusados que se defiendan. El culpable para la chirola, el que no es culpable para su casa. Punto. No hay nada que hacer. Nada. Y yo lo repito, ni soy juez, ni soy abogado, ni soy fiscal. Uno lo que lo lamenta es por la familia. Sí. Más nada. Pero si usted se puso de mañoso, pague su maña. Ahora son la vergüenza de los hijos. Y de los nietos y de los bisnietos. Porque con esta pendejada de YouTube y Google y qué sé yo, que todo eso queda ahí. Y cada vez que un nieto salga a hablar, pero mira a tu, tu, tu abuelo ¿qué era. Ellos mismos lo reciben a través de. Entonces seguridad. no se cuidan, señores. No se cuidan. No se cuidan. Porque no piensan en su familia. Si pensaran en la familia, se pararan. Hay que vivir en la Nacabona. Ya no se puede vivir en los minas. Qué maldita vaina es esa. Tan bonito que eso al lado del río. Tan natural. Hablando de... De... Del Erasme y lo que dijo. Vamos a ver que hoy solicitaron prisión preventiva contra Jan Alain Rodríguez. O sea, no se ha llevado a la medida de corrupción, pero... Están solicitando prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez que verdaderamente está en una situación muy difícil, que no se la deseamos a nadie, pero que cada quien busca cómo terminar, cada quien tiene su vida y mucha gente cree que estará ahí para siempre. Por ejemplo, el comportamiento de Jean Alain Rodríguez mientras fue procurador general de la República fue muy, muy cuestionable. Muy cuestionable. Mucho orgullo, mucha arrogancia. Y pensaba que no iban a salir de ahí. Incluso, incluso tenía aspiraciones presidenciales y así... Estaba tan equivocado que así no se puede aspirar a la presidencia de la República, buscándose cada día más enemigos. Por ejemplo, con eso que le hizo a Miriam Germán. Fue ya ponerle la tapa al pomo. Y parece que él como que, como que se saciaba. O sea, se, se, vivía eso de, de, de, de, de hacer cosas cuestionables. Ya Alain se convirtió. En el gobierno de Danilo podríamos comparar a Jean Alain con el Vladimiro Montesino del gobierno de Fujimori. En eso se convirtió Jean Alain. El hombre fuerte detrás del presidente de la República que diseñaba o, o lo diseñaba o se dejaba titiritear del presidente Danilo Medina, que es un hombre muy pausado. Eh, muy pausado, guardando la distancia, parecido a, a Joaquín Balaguer en su pausa, pero Balaguer era otra cosa, Balaguer sabía, no es que se dice, no, Balaguer sabía mucha política, mucha política sabía Balaguer. Y con su calma, más eh, teniendo una población que creía que él era un sabio todo, la población creía que él sabía más de lo que sabía, aunque verdaderamente sabía, la población, Balaguer, por ejemplo, firmaba un pacto con, con alguien, con Peña Gómez, por ejemplo, y lo violaba, y quedaba mal, y negaba. Y cuando negaba, aún habiendo firmado el pacto, la gente decía, se sacó un as de abajo de la manga. Oiga cómo era la gente con Balaguer. Pero no era que se sacó un as, sino que lo que él decía, no se hizo y ya. Pero sus seguidores decían, no, no, no, no, Balaguer es lo último, se sacó un gas debajo de la manga. Danilo quiso hacer eso, pero los tiempos han cambiado. Por ejemplo, Danilo quiso parecerse mucho no a su jefe político, que era el profesor Juan Bosch, sino a Balaguer. Danilo llegó a firmar pactos que después, atento a él, no lo cumplía Por ejemplo, con Leonel Fernández, la presidencia de la Cámara de Diputados. Que tenía que entregársela. Y no, y no se hizo ya. Pero guardando la distancia, Balaguer era mucho más, más sabio que Danilo. Porque la sabiduría de Danilo y la estrategia de campaña, que era el gran estratega, el hombre que. Él, el Francisco Javier, eran los hombres de la gran estrategia. Y le vendieron eso a la gente. Pero tan pronto se le fue llevado Santana del lado, extraditado a, a, a Brasil por corrupción él no lo extraditaron pero tuvo que irse porque si no lo iban a llevar y perdió esa asesoría que con todas las mañas del mundo más todos los recursos del mundo hacían lo que a ellos les daba la gana de, se daban el lujo de decir por cuánto vamos a ganar pero el tiempo cambió el tiempo cambió y, y ya no es lo mismo. Entonces, eh, las cosas cambiaron, las cosas cambiaron y ya no se actúa así. Ya no se actúa así. Vamos a ver la número 8, señor director.